A ver, eh, ¿es cierto que el Revenant está roto ahora en el Apex Legend? Mm, no sé, tengo mis dudas. Eh, ¿Estás escalando toda esa pared? Ok, no, no, no, no está roto, no, no. no.